El objetivo de esta meditación es rescatar tu capacidad de conectarte con otro ser vivo, empezando con uno que no represente una amenaza. Un cachorro del animal que tú elijas puede ser la metáfora perfecta para animarte a crear la conexión. Ahora, empecemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos.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 Contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar? que se siente bien con ese cachorro. Puedes probar con otros cachorros si tienes dudas, y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda. Yo te espero. Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu cachorro y observar cómo interactúa contigo, liberando toda tensión con la ayuda de tu palabra de activación. Permite que tu cuerpo se abra al contacto con el cachorro.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 Disfruta de ese contacto con tu cachorro y déjate llevar. Ahora pídele al cachorro que te devuelva las caricias, aflojando tu cuerpo para recibirlas, sabiendo que puedes disipar toda molestia con la ayuda de tu palabra de activación. Hazte consciente de cómo cambia tu cuerpo y disfruta de esa sensación. Y cuando consideres que ha llegado el momento, dale un nombre a tu cachorro. Y haz que lo reciba repitiéndoselo tres veces mientras sientes en tu cuerpo todas las sensaciones que te despierta. Una vez lo hayas hecho, piensa en cuántos gramos pesa tu cachorro y abre los ojos para volver al momento presente. A partir de ahora, podrás invocar a tu cachorro solo con repetir una vez el nombre que le diste, y todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento, dispones de tu cachorro para que te abras a él siempre que lo necesites.